eso, saludar a las compañeras y compañeros que por primera vez vienen y en realidad todas y todos porque eh, venimos de agendas apretadísimas de todas las la semanas estamos organizando alguna movida de lucha y además de las recorridas de escuela y todo por las problemáticas específicas pero todos ustedes han estado así como... Eh, ...acompañando un montón cada una de las iniciativas... ...y por eso incluso habíamos tenido muchas dudas de si había que con, eh, de conservar esta fecha para la, para la reunión... Eh, ...pero bueno, en definitiva decidimos hacerlo a partir de, un, de una consulta que hicimos con, con todos ustedes... ...así que bien, agradecidos de que hayan venido y de que sigamos organizando este cuerpo de delegados... ...la idea es eh, arrancar un poquito con la situación nacional y provincial... Eh, que marca la práctica que estamos llevando adelante en las escuelas. Eh, desde la Comisión Directiva lo que, lo que estamos analizando, que venimos analizando en las, en las distintas reuniones de delegados, en las asambleas y demás, es que el ajuste que está aplicando el gobierno se eh, duplicó, a partir de la, se triplicó, se cuadruplicó a partir de la asunción de masa, eh, que además asumió como superministro con un montón de, de ministerios a cargo y por lo tanto también con muchas eh, posibilidades de eh, redoblar este ajuste se le ha pasado más tiempo en Estados Unidos que acá prometiéndole al FMI que va a hacer bien los, los deberes la semana pasada volvió a estar en Estados Unidos eh, planteando pidiendo autorización para, para seguir adelante con el plan y, y viendo cómo, qué le decía el FMI de la revisión de, de este ajuste eh, y le dijeron que va bien pero que le falta ¿no? que nosotros apenas asumió vimos el ajuste enorme que se hizo en educación y en salud y que eh, vemos que se sigue desarrollando no solamente a partir de la brutal inflación que devalúa permanentemente nuestros salarios sino de cosas concretas como por ejemplo el ajuste en las políticas de discapacidad eh, el ajuste en salud, en, en el conectar igualdad y todo lo que vimos ahora prometen incluso eh, cuatro meses de shock que si nos empezamos a contar desde ahora van a abarcar el, el fin de año y, y el verano lo cual es bastante peligroso porque también es cuando se votan ahora fin de año noviembre y diciembre los presupuestos nacional y provincial eh, y es cuando nosotros estamos más cansados y con la guardia un poco más baja entonces eh, creemos que vamos a tener tenemos que poner eso en el horizonte porque es eh, lo que nos va a plantear eh, seguir redoblando la lucha eh, por otro lado, las centrales sindicales y los sindicatos eh, que son también del, del mismo eh, color político que el gobierno, eh, o sea, responden al frente de todos, Daer, Yasky, eh, Baradel, Marcelo Gaviliardo, todos son de las distintas salas del frente de todos y son los que ni con Macri ni con este gobierno han movido un solo dedo para organizar a la clase trabajadora para que enfrente el ajuste de conjunto que estamos recibiendo. En ese sentido... Nos parece importante eh, recalcar que, bueno, lo, voy, lo vamos a tomar después lo de la elección de la CTA, pero vamos el 9 de noviembre a una elección eh, de, la, de la central sindical a nivel nacional y provincial eh, en la que vamos a enfrentar a estos burócratas que son los que no han movido un solo dedo para que nuestras condiciones laborales, salariales y previsionales eh, sean otras que las que son hoy. Eh, nosotros veníamos viendo una, un corrimiento en general de la agenda política hacia eh, un discurso más de derecha, ¿no? Se lo ve a Miley eh, ganando terreno en los medios eh, y nosotros vemos poco probable que sea aunque Bolsonaro, eh, la, la candidata que acaba de ganar en Italia, eh, nos prometan que a nivel internacional hay un escenario en el que hay un corrimiento general a la derecha, vemos po poco probable que ley pueda capitalizar eso. No obstante, la función que tiene ley es hacer que toda la agenda política de, de la superestructura política nacional se corra a la derecha. Entonces todos se están peleando a ver quién es el que va a ajustar más, el que va a reprimir más. Y de hecho lo hacen. Por eso nosotros salimos rápidamente, y eso generó mucha discusión incluso al interior de, de Aten, de, en las escuelas y todo lo demás, pero nosotros como, como directiva cuando eh, fue la, el atentado a la vicepresidenta salimos rápidamente a repudiarlo, porque opinábamos que era parte de un mecanismo de eh, decir que todo está habilitado, ¿no? incluso atentar contra eh, la vicepresidenta de la Nación. Nosotros vemos también que eh, la represión que empieza a haber en distintas eh, provincias y que en, en la provincia de Río Negro se dio hace aproximadamente 10 días contra eh, el Lof, no me quiero equivocar, Lof, Winkul, Lafken, Mapu, eh, creemos que es parte... De, esto, de intentar aleccionarnos a todos empezando por aquellos sectores que están quizás más lejos, más aislados ¿sí? o que pueden ser rápidamente demonizados, ¿no? acusándolos de terroristas, de ser de la RAM, de cualquier cosa eh, para eh, ganarse el apoyo de la comunidad en la represión de esos sectores que en realidad lo que están haciendo es defender eh, la, el, el territorio y su derecho a, a vivir en él y a desarrollar su cultura en él. Creemos que las dos cosas están relacionadas, que tienen que ver con esto de instalar eh, que está bien eh, la violencia política de la derecha para hacer valer sus ideas. Por eso nos parece importante que nuestro sindicato se plante contra eso y le diga que no, y por eso hemos eh, participado, por ejemplo, también la semana pasada en la acción que se hizo en la marcha eh, que se hizo desde el Fortín hasta eh, el Puente y todo lo demás. Y creemos que hay que seguir tomándolo. Por suerte vi llegar a, también a un grupo de compañeras y compañeros que están tomando fuertemente los 30 años de la bandera Mapuche, que calculo que en algún momento van a pedir la palabra para, para contar mejor todo lo que están haciendo. Eh, pero creemos que tiene que ser tomado por el conjunto, digamos. Que no, no solamente es algo que tiene que tomar eh, la comisión directiva. Y que además creemos que es muy importante valorizar lo que se hace en cada una de las escuelas, los jardines, los institutos de formación docente, eh, con el tema de la interculturalidad, que eh, encarnado en nosotros es mucho más que el discurso del gobierno que le cambia el nombre y le pone ¿no? el nombre de la diversidad cultural y el mismo día, el día anterior, reprime a las hermanas mapuches, eh, las presas, a ellas, a sus hijos y las hace parir en cautiverio. como Hace 500 años atrás. Eh, bien, en esa agenda de derecha nosotros opinamos que eh, estamos en una situación que se va a poner más compleja, eh, que así como se ha ido agravando paulatinamente, que lo vemos todo el tiempo con respecto a nuestra, nuestro poder adquisitivo y la posibilidad que tenemos de dar respuesta a las necesidades elementales que tenemos nosotros y nuestras familias, creemos que el año que viene... En Neuquén incluso, que estamos un poco mejor porque conquistamos el IPC, nosotros a principio de año dimos una pelea muy importante contra la conducción provincial de este sindicato que quería aceptar un acuerdo que Quintriqueo ya había aceptado, ¿se acuerdan? Que eh, nos decían, bueno, ya está, es como una cláusula gatillo, a fin de año lo que, no, lo que no cobramos, lo cobramos todo junto a fin de año. Imagínense si ahora nos roban con la cuarta categoría cómo se eso a fin de año, ¿no? Nos sacan todo. Pero además de eso, mientras tanto vos vas eh, corriendo atrás de la inflación incluso con el IPC que tenemos hoy vamos corriendo atrás de la inflación bien, en Neuquén logramos tener el IPC conservar el IPC porque desde las opositoras fuertemente desde el capital nos opusimos a que el TEP pudiera firmar el mismo acuerdo que había firmado Quintriqueo y gracias a esa oposición ya que no querían lucha eh, Quintriqueo tuvo que tuvo la, el beneficio de tener también el IPC para... Para su sector y para todos de todos. Eh, ahora, lo que ve el resto del país es que eso que a nosotros más o menos nos fue permitiendo pelearle a la inflación, no lo tiene el conjunto de la clase trabajadora. Y el gobierno, la conclusión que saca, es que eso no le conviene para eh, terminar de realmente pasar el ajuste que tiene que pasar, porque lo está pasando a través de la inflación. El ajuste. Todavía no pueden pasar frontalmente eh, la, la reforma previsional que achicaría el gasto en jubilaciones, toda la, la reforma de salud eh, y de educación, pero la van pasando a través de la inflación. Bien, entonces el año que viene vamos a tener un problema, porque este acuerdo por IPC se termina en febrero. Entonces, para poder conquistar el IPC mensual que votamos en las asambleas, o para mantener incluso el IPC trimestral que tenemos hoy si nosotros no nos empezamos a organizar desde ya como estamos haciendo en las asambleas y todo lo demás en el Ateneo Unificado, en cada uno de los lugares en los que nos organizamos para discutir un pliego que incluya mucho más que la cuestión salarial porque la cuestión salarial es fundamental pero el tema es que nosotros estamos defendiendo cosas más profundas que es la educación de las pibas y pibes de la clase trabajadora que van a la escuela pública y nuestras condiciones laborales y previsionales si no organizamos una gran lucha el año que viene, vamos a estar jodidos, la vamos a perder. Por eso esta reunión es tan importante, por eso nos parece eh, tan relevante que eh, se siga multiplicando, que hoy haya delegados nuevos y que la tarea, como plantearon varias delegadas de la mañana, sea ir a buscar a los delegados que todavía nos faltan en las escuelas que todavía no lo han votado y que no es una tarea solamente de la directiva, sino de cada uno, de cada uno de ustedes, ¿no? De ir a buscar al de la escuela de enfrente que todavía no se organizó. Eh... Perdón por lo desordenado. Quería revalorizar también eh, la, la lucha que dieron los trabajadores y las trabajadoras del Sunda, los trabajadores mayoritariamente varones, del Sunda. ¿Se acuerdan que nosotros en la asamblea anterior hicimos un saludo del conjunto de la asamblea, nos sacamos una foto porque estaban en plena luz, siento de, de, la, de las horas extra, más, bueno, otra serie de reivindicaciones salariales. No consiguieron todo lo que pedían salarialmente, sin embargo, en un momento tuvieron todo el gobierno, a todas las patronales, inclusive a nivel internacional tratando de boicotearlos. Pero los trabajadores de Brasil, por ejemplo, se solidarizaron con esa lucha y junto con la gran lucha que dieron ellos y el apoyo que consiguieron acá, lograron torcerle el brazo a patronales durísimas. Bien, son un ejemplo. Si ellos hubieran perdido, nosotros hoy estábamos en peores condiciones para todo lo que tenemos que encarar. Como ganaron, la clase de conjunto está en mejores condiciones. Entonces, eso nosotros nos lo tenemos que apropiar y tenemos que entender por qué la solidaridad de clase es tan importante, eh, como una forma de supervivencia y como una forma también de organizarnos para ir por mucho más eh, que lo que estamos peleando. Eh, dos cosas más que no me quiero olvidar. Eh, nosotros tenemos una pelea que la estamos dando parceladamente, pero que es la misma pelea. Este ajuste en educación... Lo están pasando hace unos cuantos años, eh, a partir del 2006 se votó la Ley Nacional de Educación, que es la que impulsó la nueva oleada de reformas educativas a nivel nacional, eh, y que en Neuquén la fuimos parando, la fuimos parando, la fuimos parando, y en los últimos años, de la mano de la conducción provincial de Aten, eh, avanzó como forma de eh, reforma en media, la, el nuevo diseño curricular, que es supuestamente es súper distinto de todos lados, igual que el de la provincia de Río Negro, por ejemplo el diseño, la, la actualización del diseño del nivel inicial y ahora, bueno, la inclusión que atraviesa todos los niveles y ahora se vienen también con la reforma en primaria por cosas que, hemos, que nos hemos ido enterando de a poco. Eh, todas esas reformas que se supone que solamente van a reformar la letra del diseño curricular, en realidad lo que vienen a hacer es a eh, hacer ley la precarización laboral, la polifuncionalidad, y la cuestión de no poner un centavo más en la construcción de edificios, de cargos y de todo lo, de refrigerio que se necesita eh, y amontonar a las pibas y a los pibes, a las, a las estudiantes, en las escuelas, los jardines y los colegios secundarios que están, eh, sin crear uno solo más. Nosotros tenemos dos ejemplos concretos. Hoy la, una compañera de la Pen 6 a la mañana decía... Eh, tenemos, estamos esperando que nos construyan las aulas que necesitamos, el comedor que necesitamos, el gimnasio que necesitamos, que venimos pidiendo hace un montón. Nos dijeron que lo iban a hacer y el año que viene, este año paramos el vespertino y el año que viene vuelve con lo mismo, porque en el diurno no alcanzan las aulas para que estén todas las pibas y los pibes. Entonces, y en el CP 40 nos prometieron que iban a empezar en agosto y después nos prometieron que iban a empezar en octubre construcción de las nuevas aulas para no estar en un anexo. No lo piensan hacer. ¿sí? Hace 20 años el foro en defensa de la 2302 hizo un análisis importantísimo de distintos niveles de afectación de los derechos que tenían que ver con la justicia, con la salud, con la educación. Eran cinco aspectos, me estoy olvidando dos. Y en ese documento decían, en el 2003, que en la zona oeste, que era donde había crecido fuertemente, imagínense, 19 años después, cuánto creció toda esa zona, eh, no se habían construido escuelas y se necesitaban por lo menos dos escuelas secundarias más. Bien, desde ese momento hasta hoy solamente se creó la, la EP17 y se creó y ese mismo año hubo que ponerle trailers porque no alcanzaba. O sea, que después de esa construcción no hubo más construcción de escuelas secundarias para aquella zona y ha crecido enormemente. Nosotros lo sabemos porque todas las escuelas primarias que existen eh, están saturadas de niñas y niños y las escuelas secundarias no sabemos cuántos hay desescolarizados siquiera. Bien, lo que hacen los diseños curriculares nuevos es venir a poner en la letra esa realidad, a decir que eso está bien y que lo tenemos que bancar sobre nuestras espaldas. Y que la escuela pública no tiene por qué ser un lugar donde los chicos y las chicas aprendan y puedan desarrollar un proyecto de vida, sino que tiene que ser un contenedor y que el que quiera aprender se vaya a la privada. ¿No? Ese es el plan de largo plazo. Por eso nosotros opinamos que tenemos que seguir organizados y organizados, por eso celebramos, creemos que esta, esta cosa que se ha ido dando durante este año con tanto esfuerzo de ustedes, de nosotros, esta reconstrucción de la tradición de este sindicato es lo más valioso que hemos podido hacer. Por eso reivindicamos todo, ¿no? La asamblea eh, que votó el paro, que nos impuso incluso adelantar una semana el paro, porque nosotros lo habíamos discutido para una semana después, y la asamblea nos dijo que una semana después lo queremos ya, dentro de dos días. Y dentro de dos días fue un paro gigante. Eso, los Ateneos unificados, las jornadas unificadas, eh, las la jornadas de lucha que hemos organizado, y esta reunión de delegados indica que vamos por buen camino y que estamos en muy buenas condiciones de eh, preparar la lucha que se viene el año que viene y que sin duda tenemos que hacerla junto con los demás sectores. El primer gran sector al que tenemos que sumar es a la comunidad. Las familias, las madres, y los padres de nuestros estudiantes que eh, si bien en muchos lugares tenemos eh, familias bastante digitadas por el MPN que van a hacernos la vida imposible, la mayoría de las familias cuando nosotros establecemos una buena comunicación permanente la tenemos siempre de nuestro lado. Porque saben que somos los que peleamos las condiciones para que sus hijas y sus hijos estudien bien. Eh, bien, A esas familias no las tenemos que ganar. Y también tenemos que convocar a los trabajadores de la salud, ¿sí? a los trabajadores de desarrollo social y a todos los trabajadores, a los trabajadores y las trabajadoras desocupados que le están pasando mucho peor que nosotros eh, y que son muchos también padres nuestros, de nuestros estudiantes y maridos o esposas de nuestros compañeros y compañeras de laburo. Eh, entonces... Primero, con los, con los laburantes y con la comunidad educativa para construir el plan de lucha que necesitamos hacia adelante. La dejo a Patricia con, con lo que sigue. Eh, me olvidé de algo muy importante que les quería contar. Eh, estamos junto con el foro en defensa de la 2302, con el 102 y la Defensoría del Menor y el Adolescente y la Adolescente, eh, trabajando un material que surgió como necesidad de la reunión de directoras y directores que hicimos hace como un mes, y medio, dos meses, eh, surgió la necesidad de construir un protocolo. Bien, nos empezamos a juntar con estas organizaciones y estamos por sacar un material que queremos que llegue a cada una de las escuelas eh, que indica eh, en, en cada situación a quién hay que llamar, cuándo al 102, cuándo a la Defensoría va a tener espacios en blanco para que cada uno complete, bueno, en nuestra zona, cuál es el centro de salud al que tenemos que convocar, el centro de fortalecimiento familiar, ¿sí? el centro de asistencia a la víctima. Bien, va a estar todo eso por un lado, los indicadores también, que tenemos que estar atentos para cuándo tenemos que denunciar, por ejemplo, el 102, si creemos que hay maltrato, abuso o cosas por el estilo, eh, y queremos que eso empiece a estar. Pero también queremos, eh, y es lo que nos hemos propuesto como directiva de Ten capital, eh, permanecer en el trabajo con estas organizaciones para ver si podemos hacer talleres, conversatorios, todo lo que sea necesario que sirva para ir eh, fortaleciendo esto que hacemos desde las escuelas y que ellas hacen desde su lado, también en las mismas malas condiciones que nosotros, porque no tienen el, presup el presupuesto necesario, eh, pero fortaleciéndonos nuestros trabajadores. Así que para que estén atentas, que en cualquier momento sale el material, no llegamos para hoy, pero estamos en eso. Además.